Dependientemente de, de las redes, en el momento en el que estamos hablando de internet, eh, te puedes olvidar de todas las demás si tienes un blog. Creo que tu casa es tu blog. Uh -huh. eh, ahí es donde tú pones las reglas, tú decides, nadie te lo puede quitar y ahí es donde realmente tú estás mostrando lo que tú tienes que decir. Luego, las redes sociales, cada una tiene una forma de comunicar distinta y tiene un objetivo diferente. Una de las cosas que yo me encuentro es que la gente utiliza todas las redes iguales e igual. Todas las redes sociales igual. Es decir, lo único que hago es lo mismo que pongo en Twitter, lo pongo en Facebook, lo pongo en Instagram, lo pongo en LinkedIn, lo pongo... Pero si... Es distinto... No seas una ametralladora, pero si son diferentes y para cosas distintas. LinkedIn... Puede ser muy potente, pero es un petardo. LinkedIn sí. es un rollo, es la administración pública de las redes sociales. En LinkedIn hay que estar, hay que estar, sí. pero bueno, de verdad la interacción en LinkedIn es un rollo. Estamos ahí porque tenemos que estar. Si lo que te interesa es interacción, evidentemente hay otras redes. Pero desde luego, si alguien me dice, yo voy a empezar en redes o voy a empezar en Internet, en el 2.0, ¿qué hago? Mi recomendación siempre es, abre un blog, porque incluso si a ti lo que te gusta es simplemente la pesca con mosca, que vamos, digamos que el nicho es pequeño, pero seguro que hay un montón de gente apasionada por la pesca con mosca, igual que tú. Y, y además, cuanto más especializado estés, más rendimiento le vas a sacar a lo que tú hagas en redes sociales. Mucho mejor que estés especializado que que seas simplemente un perfil generalista. Blog. Hacedme caso. Blog.